momento de nuestro comentario del día, de nuestro breve comentario del día, ¿Verdad? Miren, en este mes de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día, ¿Verdad? En honor a las hermanas Mirabal, día donde todos abogamos para que los hechos criminales contra la mujer terminen. Pero este mes del no violencia contra la mujer se ve Rotundamente opacado Y justamente se enlutece con esos rostros Que vemos ahí De mujeres que han sido asesinadas A manos de su pareja Vemos imágenes ahí de algunos rostros Esta, la primera que está allá arriba Donde está con este verdugo ahí Fue la última Que el pasado eh, festivo Cuando celebramos, ¿verdad? El Día de la constitución Fue ultimada Conjuntamente con sus parientes a tiros Y se convirtió en un cuádruple eh, asesinato prácticamente Ya son cuatro las víctimas de ese horrendo hecho, señores Hasta el momento en nuestro país A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos Para combatir este flagelo Para erradicar este mal que nos azota Que enlutece en nuestras familias Que lleva dolor que lleva tristeza, que provoca orfandad. ¿eh? No se ha hecho nada, señores, porque los estamentos correspondientes, las instituciones correspondientes que se encargan de esto, y hablamos en, en, principalmente en sentido general del Ministerio Público, no ha sentado las bases para definitivamente consolidar una estructura que dé seguimiento y que pueda evitar que estos hechos ocurran. ¿Qué es lo más simple que se hace para evitar esto? Para cuando ocurre una amenaza de muerte y luego de que un hombre abusa verbalmente, cuando hablo de, de, de abuso verbal, es cuando la amenaza ya, cuando le dice te voy a matar. Y en muchas ocasiones, señores, en muchas ocasiones, yo creo que más de un 70%, un 80%, cuando un hombre amenaza a una mujer y lo hace en reiteradas ocasiones, de que te voy a matar, lo hace y lo advierte. Está haciendo una advertencia o un aviso prácticamente. Entonces, a esa persona no se le da el seguimiento que hay que darle. ¿Y qué es lo que ocurre con esta persona? Bueno, van inmediatamente a violencia de género, que es ya que se encarga, de tratar, ¿verdad?, de conciliar y todo esto, de, de evitar, entre comillas, pero no se hace nada, porque ¿qué es lo que se entrega? Se entrega un papel, se entrega un papel al que se denomina como una orden de alejamiento, mire, usted tiene que dejar ya y no se va a acercar más a esa persona, eso es una orden de alejamiento, pues el verdugo que está planificando todo ve que le entregan una advertencia a un papel que no le va a hacer nada, el papel solamente, bueno, lo leí, ya, tengo una hora de alejamiento, y, y todo lo que ese hombre está maquinando, bueno, me voy a alejar de ella, pero eso le trabaja en la cabeza, y más si hay una obsesión con ese hombre hacia esa mujer, y mientras sigue maquinando y maquinando y maquinando, va estructurando y planificando cómo la va a matar. Entonces, ahí ya se aparte el Ministerio Público y no se le da el seguimiento a esa persona. Y la debilidad está ahí en no darle el seguimiento luego de la amenaza. Y no simplemente pensar de que porque se le dio la orden de alejamiento ya no le va a hacer nada. Y eso es lo que ha ocurrido, señores. Finales de octubre y este mes ha sido desastroso. Desastroso. Miren, eh, han muerto muchas personas. La tarde del pasado lunes, como les decía, que fue el día feriado eh, Se vio, ¿verdad? Una cuádruple matanza Que cometió Rubén Darío Jiménez Pérez Al asesinar a su ex esposa Leida Vicente Sánchez Una joven de 25 años ¿eh? A la madre de esta también la mató De unos 52 años Mató a su cuñado También conocido como Henry Y este hombre, luego de cometer el hecho... Emprendió la huida y hasta el momento no se sabe su paradero Así que estos casos han continuado Mírenlo ahí, la joven que está en la esquina también Fue ultimada en Samaná por su pareja Hay una jovencita también por ahí que fue ultimada Esta es donde está el cursor ahí Fue ultimada por su padrastro que la engañó La engañó para llevarla a un lugar Y luego de esto entonces la mató también la joven que fue matada en Samaná, asesinada, se llama Judith Antonia Pérez, también. Y los hechos se siguen incrementando a diario. Nosotros desde aquí llamamos la atención, por favor, de que hay que crear los mecanismos, las bases de seguridad competente. El gobierno central ha hecho eh, algunos anuncios para combatir, ¿verdad?, esta situación, se ha hablado de crear alojamientos, Vivienda para estas mujeres Que se sientan amenazadas Darle alojamiento, darle protección Al mismo tiempo una subvención También de unos 10 mil pesos Pero esto será suficiente Será suficiente si, si no se crea Esa estructura de un seguimiento a, a ese verdugo Que quiera matar a esa mujer Si no se le da seguimiento Y cuando me refiero a darle seguimiento Señores, es bueno le advirtió de que, la, de que la va a matar, le pegó, no es simplemente entregarle la hoja, sino darle un seguimiento visual, no sé a través de quién podría ser, si contratar personas y que el Ministerio Público crear un departamento para esto, de darle seguimiento, puede ser así, darle seguimiento al que amenazó, Investigar su conducta diaria, qué hace diario, qué está haciendo él, en qué está pensando Cuáles son sus movimientos Es así, es así Porque no simplemente vale con, una, con un papel, con una hoja Esto no evita nada Ha estado comprobado Las órdenes de alejamiento, atención, Ministerio Público No evitan nada no evitan nada las órdenes de alejamiento. Hay que endurecer definitivamente. Hay que supervisar a esas personas. Hay que darle un seguimiento total. Si hay que tienen que contratar detectives y ampliar mucho más y si crear ese departamento hay que hacerlo para evitar. Porque de lo contrario, señores, es increíble cómo República Dominicana se sitúa dentro de los países donde ocurren más hechos de muerte de hombres que matan a su pareja de casos de feminicidio. Esto tiene que parar definitivamente. Y qué pena que nos encontremos con un Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 25, ¿verdad? Esté empañado con tanto dolor en República Dominicana. Qué pena.